Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo video para el canal En donde vamos a jugar SCP Contaming Bridge Desde el inicio La semilla del mapa, no, así no se va a llamar la semilla del mapa La semilla del mapa va a ser Copeviru Ah, bueno, ya estoy en mi hermosa celda Que está tan mal decorada que simplemente no puedo... Ver qué tiene la celda Mira, literalmente es simplemente esto Ni si... Ah, si sí, si sí tengo un oro Un papel Orientación del SCP Somos el D-9341 No, ese número no me gusta El D-59, conche tu madre Soy el D-59, no ese tipo Oh, mierda Alguien viene ¡Ahhh! ¡Vámonos la verga! Que no creo que sea buena idea ir corriendo como loco A ver, T59 la abrimos y esperamos a que vengan a recogernos Mientras voy a... no puedo abrir la taza del inodoro No puedo hacer del baño Bueno, me lavo las manos con que sea Pero no tengo manos sorprendentemente Ya ábrame bones esta vez no voy a irme corriendo, ¿ok? Porque si no la ya me dispara, weón. Que no... Intente nadie estúpido. Me tientas, ¿eh? Me tientas a irme corriendo de nuevo, la verdad. Pero como no quiero morir de nuevo, pues... Mm. Qué buena charla tan buena tienen, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Al parecer también lo están llevando a un tipo de experimento. Parece que estos lugares no puedo acceder yo. A ver, ¿puedo irme por aquí? No, no puedo. Una notita. Un SCP que parece un maldito cacahuate es un Eclipse. Y nivel 12 No se puede mover cuando lo estás viendo Y si no lo ves te rompe el cuello Ok, entendido Espacio para Pestañar Bueno, ok Me meto, espero y esta cosa no me asesine Por favor señor Por favor, no quiero morir de nuevo okay, Puedo irme Podemos irnos, podemos irnos. No me gusta esto, ¿eh? Esto no me gusta para nada. Oh shit. Aléjate de mi cosa rara. ¡No! ¡Ah! Bueno, otra vez en este lugar. Da ya, dame la maldita nota para irme de aquí. Por favor, ya quiero volver a mi sala más cómoda que tengo. Dame la nota Gracias, adiós corre, corre, corre, corre, corre Hola, ¿qué tal? Yo me meto primero ¿Por qué? Que se acerque ¿Me puedo ir por aquí? ¿Qué pasa si me salga? Que Que no me salga... Oh shit. Por supuesto que no me voy a salir con esta cosa al lado. Ah, oh, me aleje, me aleje. Oh shit, oh shit. Oh mierda, se fue todo al, al carajo. Se fue todo al carajo. Se fue todo al carajo, bon. Un clase de. Debo de correr, debo de presionar shift para correr. Me voy a volver a mi celda. Soy un clase de inteligente.. Vaya mierda, no, no puedo abrir eso. No pienso... No pienso morir esta vez. Avanzamos mucho para morir. Esa cosa se hunde. ¿Esta puerta no se supone que está abierta? Shit. Hay algo mal aquí. Había un elevador ahí que no pienso tocar. Ay, uh, güey. Tengo miedo. Tengo mucho miedo, Bon. No sé qué pasa por aquí, pero tengo que escapar de este lugar. ¿Qué es esto? ¡Ah, mierda! ¡Vaya, hijo de... Me dio un maldito susto. Hola, hola, hola. Por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. No pienso entrar ahí No Cagada Que no Parece no le puedo quitar La vista de encima porque me mata Adiós Que te vaya bien Este sitio lo puedo abrir No, dice que necesito una maldita tarjeta ya se habrá ido, ya se habrá ido. No uno se va. Una máscara de gas, una tarjeta y tres baterías. Me encanta. A ver puedo tornar esta batería. No, no puedo combinarlo. Cacahuate sigue ahí. Quédate ahí. Oh shit, qué mierda es este lugar. ¡Ah! ¡Ah, yo pensé que iba a morir! Aquí alguien mataron a alguien. Yo pensé que iba a morir, la verdad. No les miento. A ver, espera, ¿esta puedo abrirla? Tengo una tarjeta, dime que... No, no puedo abrirla. Parece que la tarjeta de nivel 1 no sirve para nada. ¿Puedo abrir esta cosa? Tampoco puedo abrir la concha de tu madre. ¡Hola! ¡Ayúdame! Bueno, eso no lo debemos de hacer, ¿eh? No lo debemos de repetir. <risa> Vamos a morir todos. Uh, deme, deme. Por favor, no, no puedo. Mierda, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Necesito encontrar una tarjeta de nivel 2 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puedo abrirla, puedo abrirla. Dime que puedo abrirla. No puedo abrirla. Nivel 3. La maldita tarjeta de nivel 1 no sirve para absolutamente nada. Este es otro Tesla. Vámonos. Parece que olvido un mismo. Sí, literalmente di la vuelta. No. Sí, di una vuelta gigante. Pero aquí no está el cadáver. Algo cambió. Aquí no está el cadáver de la señora que me intentó ayudar. O que murió. No pienso entrar a ese elevador. <risa> ¡No pienso entrar a ese elevador, y Aquí alguien se murió. Creo que esa es la puerta donde estaba... <risa> Espera. Si ¿Sí es donde está... Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me ayudas con consiguiéndome una tarjeta de nivel 2, por favor? O del nivel más alto, por favor La necesito, realmente te lo agradecería Ok, espero no Bueno, se fue el conchito, madre. literalmente me di la vuelta Shit, no, no, yo, yo me voy acá Yo voy acá Puedo guardar esta cosa, ¿no? Sí, efectivamente puedo guardar aquí. Vamos, guarde. Una máscara de gas que ya tengo yo. Uh, quiero agarrar esa calavera. <ríe> Pero no puedo. No no, a ver, espera, espera. ¿Con mi tarjeta se podrá? No, es una mierda mi tarjeta. No sirve para absolutamente nada. Solo sirve para tener la idea de decoración. Deja. No, nivel 3. Tampoco me deja. ¡Uh! Este parece un tipo de sala de reunión. Aquí está algo abierto. No pienso entrar ahí. Si sí, sí, ya la abrieron, esta puerta significa que... ¡Uh! estatua. ¡No! ¡No! ¿Oyeron eso? Nivel 3. Por favor, estatuita, no me mates. No, no, no me mates, por favor, estatuita. Uh, aquí puedo entrar. No, nivel 3, conche, de tu madre. Todo es de nivel 3 aquí. Uh, puedo entrar aquí. Dime, por favor. No, nivel 3. También nivel 3. Mi, mi tarjeta no sirve para nada. A ver esto. Otra tarjeta, nivel 2 o nivel 1, nivel 1. Ya tengo una de nivel 1, pero me la llevo. Un vaso no me sirve de absolutamente nada. ¿Volví a donde mismo? ¿Vuelvo a donde mismo? No, no, no, no. Yo no pienso estar en bucle ahí. A ver, esto lo puedo abrir con mi tarjeta nivel 1. Sí, esta cosa sí la puedo abrir. Oye. No algo extraño aquí. Aquí está la maldita estatua. Y una tarjeta. Vamos a agarrar la tarjeta. Y esta cosa que no. Ay oh, no. Oh, no. Ay no. no. Ale... Aléjate de mi conche, tu madre. Ah. Algo me dice que destruyó algo. ¿Para ¿Qué es esto? No. Vamos. Agarra esto. Ay, no. Ay, no. Vamos, a cierra la puerta. Que si no te parte la madre esa cosa. Nivel 2. Tengo tarjeta de nivel 2. Puedo ir a la máquina. Espera, ¿esto tiene batería? Sí, tiene batería. Puedo poner la batería. Sí, efectivamente, me sirvió de algo la batería. Ahí te quedas, mendiga estatua. Un elevador, del cual no pienso subirme. Ya tenemos traumas con el otro elevador. La estatua sigue ahí. ¡Ah! ¡Ah! Me acaban de dar uno de los malditos sustos más grandes de mi maldita vida, ¿sabes? La estatua, ¿verdad? Es lógico Pero no puedo pestañear Necesito salir corriendo Es mi plan Sí, son, sí, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Tengo tarjeta nivel 2 Voy a cerrar esa puerta Tengo tarjeta nivel 2 Tengo una maldita tarjeta nivel 2 Soy poderoso Nada me puede matar ahora Creo, no estoy seguro Maldita sea Otra vez vino por aquí ¿Puedo entrar aquí? Por favor, que sí Nivel 3 no necesito correr Hola, calavera, ¿puedo entrar? Ah, ¡Espera, aquí puedo guardar! ¡Aquí puedo guardar! ¡Vamos, guarda! Oh, ya puedo vagar sin Sin querer morirme Ya me puedo morir Creo que por aquí paso De nuevo Y aquí algo salió Elevador de la muerte No pienso ir ahí ah, Aquí puedo Tesla Vamos, listo Vámonos Debo de encontrar dónde estaba la máquina Esa rara De SCP que puedo abrirlo con la tarjeta nivel 2 Necesito encontrar ese lugar Rápido Ese no lo puedo encontrar. Abrir, nada más puedo abrir Aquí está el cadáver de la chica Este es un punto de referencia es muy buen punto de referencia, decir verdad Esto no lo puedo entrar Solamente nivel 3 Que parece que tampoco mi tarjeta sirve de mucho A ver, aquí puedo entrar, ¿no? Sí, claramente sí puedo entrar aquí Perdón, me sirve Espera Dejar todo Creo A ver, espera Aquí hay una nota del SCP A ver Es un 8. Es un hoyo. Que te da cosas. Voy a soltar todas las cosas que realmente me importan. Todo esto. Y voy a darle nada más baterías. Porque se alimenta de eso. A ver si puedo... A ver si no muero. Una hoja. Me dio un... A ver. CP049. Una carta. ¿Puedo darle una, otra batería? Sí. Espera, voy a dejar todo esto y voy a dejar la batería para que la agarre. Vamos. No, no, ya no me da nada. Entonces vámonos con todas nuestras cosas. Para mi máscara de gas. Ahí está. A ver, este es un mapa, ¿no? Sí, efectivamente, este es un mapa. Aquí vamos a la máquina y terminamos esto. Que no quiero morir. O oh, esto sigue funcionando de alguna manera. Vamos, vamos. Esto sigue funcionando No sé cómo Espera, aquí es donde murieron los científicos A ver, vamos aquí ¡Una cartera! ¿Para qué me servirá? A ver, ¿puedo guardar las hojas? No, no puedo guardar las hojas Puedo guardar las tarjetas que no me sirven Sí, también la carta está. Sí, me sirve de mucho la cartera Aquí está, aquí, aquí está Gracias Listo, listo, listo. Pero bueno. Vamos a experimentar. Vamos a ponerlo en fino y vamos a echar todas nuestras cosas. Creo que sí es así, ¿no? Ah, qué miedo, weón. Bueno. Vamos a ver qué resulta. Hermoso. Muchas tarjetas, weón. Bueno. <ríe> Son demasiadas, la verdad. Ok. Vamos a echar las tarjetas aquí que quedan. Vamos a ponerlo en uno en uno Y nos vamos Vamos, vamos a ver quién nos toca Pura tarjeta de... <risa> no, esto no me sirve para nada <risa> Efectivamente, salió una tarjeta de crédito <risa> oh, no. Ya Vámonos de aquí Ya tenemos todas las tarjetas que necesitamos Vámonos Vámonos de aquí Sí, aquí está el punto guardado Vamos Listo Bueno chicos, aquí termina el video Tristemente ya que Bueno, es un video Y ya, qué lógica tiene eso Y además de que, como que Digamos, me dio unos buenos sustos Pero bueno, solamente diré que te suscribas Que le des like, que comentes con tus Multicuentas que tienes, para que el video se recomiende y que te unas a mi Discord, y bueno, solamente diré mi frase típica, y adiós.